ni antes ni después Los tiempos de Dios son perfectos. Es así, nada es casualidad. Las cosas se harán cuando Dios lo decida. Nosotros solo debemos confiar. Hola. Sean bienvenidos a Believers. Les saluda Ricardo Niño y me complace que esté nuevamente por acá me hace bastante feliz Hey, nada de apuros nada de preocupaciones si las cosas suceden de esa manera es porque dios aquí lo quiso alguien se fue de tu vida no te preocupes alguien nuevo y mejor llegará perdiste el trabajo que tenías tranquilo tranquila una mejor oferta tocará tu puerta solo debes confiar mientras llega puedes intentar mejorar algunas cosas de ti y pensar qué aspectos debes cambiar pensar y evitar que tus ganas de luchar se desvanezcan no querrás que dios te envíe esa gran oportunidad a tu vida y por andar de despistado la pierdas verdad Muchas veces creemos que Dios es injusto con nosotros y nos hacemos las típicas pero muy dolorosas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y todo porque en ocasiones las cosas no salen como lo esperábamos, sin saber que sus planes son mejores que los nuestros estás desanimado las cosas no han salido nada bien los días se vuelven más grises para ti o al menos eso es lo que crees no te imaginas la ola de bendiciones que se acercan a tu vida no dejes de creer si quieres buscar un motivo para seguir adelante solo mira al cielo en él encontrarás la respuesta no sé sé que estás cansado sé que sientes que no puedes más sé que el alma también se cansa de seguir sientes que el estrés del día a día y la rutina están acabando contigo y no conforme a ello comienzas a pensar que el amor no es para ti sé que no es solo cansancio es un dolor muy grande uno que se fortalece cada vez más y te quita las ganas de seguir estás tan agotado que decidiste elegir el camino más fácil o bueno en realidad el que te genera menos dolor y solo esperar a ver qué ocurre sientes que has luchado con todo y contra todos para materializar tus sueños pero nada de eso ha funcionado por ello estás desistiendo y pensando que tal vez no vale la pena continuar yo no te digo que sigas adelante no puedo obligarte en realidad porque no conozco todo el pasado que llevas contigo, todo el dolor que llevas en la espalda. Pero sí te puedo decir que tal vez es el momento de tomarte un respiro y dejar que las cosas vayan a la mano de Dios. Fíjate que es muy distinto ver qué pasa y oh, confiar en Dios. Porque con la primera te quedas ahí, Solo observando, sin ganas de nada, sin esperanzas, y cuya fe se está desvaneciendo. Pero cuando hablo de Dios, ¿si ¿sí notas cómo tu corazón se llena de gozo? ¿Si ¿Sí notas cómo la esperanza continúa ahí? ¿La fe? Ahora notas la diferencia. Habrá momentos donde las cosas no salgan como lo planeado. No siempre nuestros planes resultan tal y como lo esperamos, pero sin duda, cuando tienen que ocurrir, lo hacen. Eso es obra de Dios. Tal vez tomamos la meta correcta, pero el camino equivocado. Y es algo que debemos tener claro. Justo en ese momento, Dios nos indica que la hora de tomar otro sendero ha llegado. Y si de verdad queremos triunfar, debemos escuchar es difícil es muy difícil plantearte una meta la mejor de todas y necesitar un respiro porque sientes que estás mostrándole al mundo que eres débil y no no es así todos necesitamos un respiro muchas veces llorar tal vez no sea tan malo cuando el estrés se ha apoderado de tu mente eso te ayuda a aliviar algo de la carga que llevas lo cierto es que con cada lágrima derramada sientes cómo el dolor se hace cada vez más pequeño no desaparece eso es cierto pero al menos su impacto en tu mente y corazón ya no es tan grande yo creo que lo mejor que podemos hacer para permitirle a nuestro corazón desahogarse que llore la verdad no sé si lo han sentido así, pero con ellos se siente un respiro que trae consigo un poco de paz. Esa que tanto necesitamos, y que alguna vez perdidos, porque las cosas no salían como lo esperábamos. Llegamos a un punto en el que sentimos que hemos sido castigados por él, porque simplemente nada nos sale bien comenzamos a ver todo con gran oscuridad y todo absolutamente todo está envuelto en nieblas y tienes miedo tienes mucho miedo de seguir porque no confías en él no confías en ti bajamos nuestra cabeza por miedo y dolor te pones a pensar en las piedras del pasado que llevas contigo y aunque sabes que éstas no te dejan continuar no tienes el valor de soltarlas es difícil porque tu alma se aferra al pasado tu corazón al presente tan devastado y tu mente se frustra de solo pensar en el futuro que no puedes ver porque la oscuridad ha arropado toda tu vida te deprimes sientes que no puedes más incluso sientes que no sirves para esto y que la batalla es demasiado grande sin darte cuenta que dios le da precisamente esas batallas a sus más nobles y grandes guerreros hey no te digo que sigas como si nada estuviera ocurriendo no te digo que ignores todo lo que ha pasado porque esos errores como les llamas te sirven para mejorar solo te digo confía él está aquí está ahí justo a tu lado viendo cómo te esfuerzas en lograr eso que tanto anhelas y lo lograrás ya lo verás continúa esforzándote verás que al final todo habrá valido la pena cada lágrima cada gota de sudor lo habrá valido pasarás esa prueba te graduarás conseguirás ese trabajo que tanto sueñas conocerás al amor de tu vida tendrás esa familia que tanto anhelas cumplirás todos y cada uno de tus sueños. Serás feliz. Tú solo confía. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Estás en el lugar y en el momento correcto. No tengo que repetírtelo para que tú te des cuenta. Solo mira a tu alrededor. Tienes salud. Estás conforme. Dale. Vive, conoce, disfruta, que de eso se trata la vida. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. De verdad, me complace y me hace bastante feliz que estés acá junto a mí. Te quiero pedir que por favor en los comentarios me dejes un emoji con una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final. Y bueno, que este video te está gustando.